Bueno, pues estamos contentos de nuevamente estar aquí con ustedes en este momento Dándole honra, dándole gloria y dándole alabanza al Señor Amén, y, pues, así somos es somos sus amigos de siempre Así es, sus amigos de siempre, Lida Madrigal Y Rafael Cavazos Así, así es, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes En este momento que eh, pues tenemos este otro mensaje, otra reflexión para su vida y para que lo comparta también. Es como un devocional. Sí, sí. Es este, quisiéramos devocional. hacerlo todos los días de, de la semana, pero a veces nos es imposible. Pero estos es momentos que tomamos, tómenlos como suyos. Y que este venga a ser como de veras un devocional para, para sus vidas. Eh, y vamos a empezar con una oración. ¿Qué te parece? Sí, amén. Nos vamos a tomar mi esposa y yo de la mano. Aquí amén, amén, amén. Mi Dios eterno y bendito. Alabamos su santo nombre, Padre. ¿Cómo no darle gracias, Le Señor? Damos honra, gloria y alabanza, Señor. Por el tema de hoy, precisamente, sí, mi Cristo. que, que gracias, es señor. que usted, Señor Jesús, calma Ustedes todas es nuestras el tempestades. Único que puede hacerlo, sí, Señor. Por leves o fuertes que fuesen. Oh, mi Padre. Usted todo Ustedes, lo calma, Señor. Nuestra roca. Denos Ustedes aquí la calma, padre, denos la paz, denos aquí la paciencia. Quite todo ruido, este todo, ilusión, todo aquello que es pudiera el estropear sí, el hacer este video, Señor. Sí, mi Cristo, así es, Padre y Padre. Oh, Santo Usted sea quien piesitos. haga venir a las personas a sí, escuchar palabra suya. Oh, Santo eres, Para que usted señor. también calme sus sí, tempestades, Señor. Ya que son tantas las que hay en esta vida, sí, por tantos y, y tantos motivos y razones, tantos problemas que hay hogares este que país. se destrozan, sí, señor. familias que sufren, enfermedades, sí, señor. problemas de muertes que en los familiares, hay tanta, tanta necesidad en, aquellos que, en este mundo, señor. que creemos y amamos. Y Padre Santo, sí, aquellas mente, situaciones que a veces hacerlo, nos quitan el sueño. Sí, como señor. las deudas, sí, señor. los problemas en sí de matrimonio, de familia, de los hijos, de, de la vida. Sí, Señor. ¿Cuántas tempestades se levantan, Señor, en medio de esa tormenta? De Pero usted es el que pone paz. No, sí, Señor. Usted da paz en medio de la tormenta, <coughs> Señor. Sí, Señor, solamente usted padre Santo, lo hace. Gracias. Padre porque Gracias esa paz por solamente su puede venir amor, de parte su su grande suya. Misericordia, Padre. y en ese momento señor que nos disponemos todos mi esposa como yo a platicar a comentar sí señor señor permítanos hacerlo con toda sabiduría sí señor Pero que sea usted quien hable señor que sea usted quien dirija nuestros pensamientos los... sí señor todo lo que está en nuestro ser que pueda fluir a través de nuestra boca, Señor, a través de lo que usted nos ponga en nuestra mente y en su corazón, el poder hablar. Sí, Señor. ¿Para qué? Así Para sea, que padre. pueda ser de bendición. Sí, mi Cristo. Que las personas escuchen, Señor, su voz. Que escuchen su voz, Señor, no, no la nuestra, sino la suya, bendiciéndoles en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre, Padre. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Y amén. Bueno, pues, Alabado y glorificado sea el nombre vamos nombre. al principio. Entonces, como decíamos en este momento de reflexión, el tema, Jesús calma nuestras tempestades. Jesús calma nuestras tempestades. Amén, así es. Y la verdad que cada día que pasan, Aquí, acá, o allá, o más allá Desde Alguien quiera. siempre está Pasando por una situación Crítica, difícil en, en la vida Necesidades, así es De la vida y Como que es el pan de cada día uh -huh, uh -huh. En algunos hogares Apenas empieza En otros hogares ya están en el medio De la tempestad Y en otros ya salieron de la tempestad Exacto, situación. así es Pero que queremos hacer un pequeño comentario Obviamente que usando de la escritura Y que esperamos que sea Dios Dándonos el mensaje Como si el Señor oh, Jesús Dios. estuviera ahí, aquí mismo con nosotros Sí, sí, amén Su Espíritu con, Santo Considere que el Señor es aquí con nosotros Y que Él es el que le está hablando a usted Amén Por medio de nosotros, por obviamente Dios. De su palabra, sí, amén Pero Que el mensaje Usted lo sienta que es del Señor sí, Que usted ]eluya. sienta que El Señor conoce tu problema Conoce tu amén, necesidad amén, amén. Y creyendo y confiando En que Todo siempre tiene una buena respuesta Porque para todo, para todo hay una respuesta para todo para, para todo, para todo, así es Y ya cuando ya no hay más respuesta es porque ya no estamos aquí. Sí, pues ya. Pero la respuesta no la llevamos si estamos en el Señor. Amén. ¿Por qué? Así porque es. Porque nos esperan lugares celestiales si estamos en el Señor. Si estamos en el Señor. Solamente. Así es. Miren, uno de los problemas que existen, lo hemos comentado ya de los programas que hemos hecho. Cuando una Ajá. persona fallece, lo primero que dicen, porque yo no lo digo, <ríe> lo uh -huh. dicen. Sí. Ya se fueron con... Ya, ya están allá con Dios. Sí. Uh -huh. ah, ya, ya, ya, sí ya, ya los tiene ya, Sí. Pero era un malvado, era una persona mala, era, era una persona que mentía, era una persona que robaba. Uh -huh. Pero ya, ya se la llevó el Señor. Ya. Qué lástima que se piense a veces de esa forma, de esa manera. Porque Qué lejos está sí. De ser toda una realidad Sí, porque hay, hay requisitos Para poder estar con el Señor Claro No claro. cualificas pues, pues I'm sorry <ríe> Como sí, te dice sí. No sí. cualificas <ríe> Sí, sí, es que Bueno, más los que los queremos Mandar ya con el Señor No, no, no Para allá están nada más los, los santificados Solamente Solamente porque Él dice, usted es santo, soy santo. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin Señor. santidad nadie verá al Señor. Entonces, mm. no, no mandemos a todos por no, allá. No, no, no. no. Porque no es así. Lamentablemente no es así. Sí, porque cuando no hay un arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios, de aceptarle como cualquier vil pecador, que aceptarlo en nuestro corazón, venir ante Él, ante su presencia y pedirle perdón y decirle, Señor, aquí estoy, estoy arrepentido, perdona mis, mis pecados, perdóname todo lo que yo he hecho, Padre Santo, yo quiero ser tu hijo, ven a vivir, ven a vivir en, mí, en mi corazón, en mi vida, cambia mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. De, el, de, Señor el Señor lo hace. De ahí en adelante El Señor va a empezar A, a, a hacer cambios en tu vida Ok, pues entremos al tema Y Así vamos a estar es. ahí en Mateo capítulo 8 Ahora vamos a estar Del verso 23 en adelante uh -huh. Ahorita Veía ahí unos barquitos ahí unos, unos, pues, unos, unos Pues Vamos a llamarle barquitos, barquitos no, Barquitos, lanchitas Barcas, uh -huh. este, Porque el tema es que Jesús calma, Jesús calma nuestra tempestad y en esta, en esta vida hay tantas tempestades y el 23 empieza en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo y nos habla diciendo así y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron ajá sí y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero ajá. él dormía ok pero él ¿Qué, dormía. ¿Qué cosas cuando se tiene esa confianza plena en el Altísimo? Amén. Así es. Todos entraron a la barca y los discípulos iban junto con él. Iban junto ¿verdad? con él, así es. Y, y aquí, sí. ya en el mar, pues, se levantó una tormenta. sí. Se levantó una tormenta. Por eso el tema, ¿verdad? Jesús calma las, las, las tempestades. Uh -huh. Y sigue diciendo aquí, una tempestad tan grande, la cual, las olas, Cubría cubrían la barca. La barca. Eh, cubrían la barca, pero él dormía. ¿De qué tamaño serían las olas? No sé. Las embarcaciones de aquel entonces y las que usaban los pescadores, no son como sí. los barcos de ahorita. Hoy no, no, barcos no. que son pesqueros sí pero grandes. hay lugares eh, donde pues nomás tienen sus barquitas chicas uh -huh. sus lanchitas, donde quizás puedan entrar no sé seis ocho diez personas máximo para poder recoger sí, eh, poder la, la, las redes y poder eh, recoger pues el producto de, sí, de, sí, de, el de la pesca ¿no? lo que sea uh -huh. Pero no lo llenan de, de gente porque no, no van de paseo. No, Entonces, no, no, no. Eh, Así es. Pero dice que, que él dormía. O sea que se subió. Él dormía tranquilamente. Él... <risa> ah, sí, bueno, Yo, sí, yo creo sí. que se saludían roncar. <risa> eh, con esa paz, con esa tranquilidad. Obviamente los ronquidos no, no, no, no, no, no, no, no, no son no. bíblicos. no, no. Es nomás un decir que, que en esa paz Hasta se puso a roncar ahí el Señor Así es ¿Verdad? Pero Pero, veis lo que sigue diciendo aquí Dice, y vinieron sus discípulos Y le despertaron Diciendo, Señor Sálvanos que perecemos, sálvanos ¿Qué, que, que perecemos. Qué, qué tremendo Qué tremendo ¿Cómo sentirían sí. la, la, la tempestad? Que pensaron que se podían morir. Sí. Se podían ahogar. Se podían ahogar. Eran pescadores. Conocían del agua. Uh -huh. Conocían del mar. Sí, pues sí. Pero cuidado cuando entra el, cuando entra el, el miedo. Lo, el temor. miedo, el temor. Sí, sí, sí. El... ¿Cuántas veces has pasado tú por algún temor, algún miedo en tu vida? Ay seguro que más de una vez. Sí. Y te quita el hambre, te entra desesperación. Sí. ¿Y qué sí. Más da? Hay, hay ansiedad. Ansiedad te trae el, el estrés y te enfermas, te enfermas, te duele el estómago, de, bueno, hasta diarrea. De, te, da algunos. te duele la cabeza, bueno, bueno. Sí. Entonces, cuidado cuando ese estrés provocado por un temor, uh -huh. llega a, a nuestras vidas. Uy, que no te digan que tienes cáncer o que tienes cualquier enfermedad de esas... O te crónicas, dio el, ya crónicas. te dio el COVID. Ajá. ¿Ah? Como sí. diciendo, ¿cuántos días más iré vivir? Entonces... Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Cuántos cuánto pasan por nuestras mentes? ¿Cuántos decimos? cuando algo está aconteciendo o algo está por ahí sucediendo en nuestras vidas o en nuestras familias. Sí. Y viene a acontecer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, como esa barca que sí. entra al mar y que no sabes cómo te va a ir. Uh -huh. Y en el mar, como le pasó a estos discípulos, Entraron y se desató una, una tormenta. ¿Sí? Bueno, no eran barcos sí, sí. grandes, ni siquiera como este que va aquí, que va tanta gente. No, no. Eh, barcos, era una, una barcaza nada uh -huh. más. No sé de qué tamaño sería. Pues una es barca, la... simplemente sen, sencilla, eh, medianita. Eh, sí. En, entonces, eh, pero si sí, podemos ver. Ya la tormenta se, se, se estaba presentando. Pero Jesús estaba dormido. Sí, él está y si tranquilo. el Señor estaba dormido, aquí nos quiere, quiere dar una enseñanza al Señor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en toda la palabra, en toda la palabra, uh -huh. siempre hay una enseñanza. Siempre. En, en toda, en toda. Y si nos vamos uniendo los versículos... Donde hay enseñanza, uh -huh. vamos a encontrar siempre, a través de la palabra, grandes enseñanzas. Grandes. Grandes, grandes enseñanzas. Entonces, cuando leíamos, mi esposa y yo, es, este, este pequeño pasaje, eh, y comentábamos de, de las tormentas, comentábamos de las situaciones en cada hogar, en cada familia, a veces la gente no sabe qué hacer. Sí, sí, sí, porque este viene, el, eh, pues sí, la, la preocupación, la ansiedad, de, o sea, que, o sea, la gente no sabe qué hacer. Sí. Esto me hace recordar, hija, cuando estábamos ahí en Macallen, en la librería que teníamos ahí, eh, uh -huh. en un pequeño papelito. Carta, como se le llama, eh, que decía tienes problemas de salud familiares, drogas, alcoholismo, permítanos orar por ti. Permítanse orar. ¿Cuántas personas entraron? Nada más por el pequeño anuncio que estaba en el aparador ahí sí, con sí. la vitrina. Bueno, no era la vitrina, era pues, sí, el, el, el, el, el virus de, de, de, del Frente, sí, el frente. Uh -huh. Entraron muchas personas. Muchas y personas teníamos ahí un lugarcito. Para la oración. Para, uh -huh. para orar. Sí, así es. Y eh, estábamos, estábamos en el mero centro de, de comercial de, de Macale, donde la gente anda a pie. Sí, van caminando, caminando porque andan ahí las tiendas. Uh -huh. Y es increíble la cantidad de personas que entraron. Así es. Y nos permitía poder orar por ellos sí, sí, con di diferentes eh, problemas y se oraba por ellos y derramaban lágrimas y, y, y bueno y, y señor, a veces nos platicaban de sus problemas y pues con mayor razón orábamos se les administraba la, persona... la palabra y, y bueno ya salían ya salían diferentes entonces y, y y esto es maravilloso cuando uno puede ayudar a un semejante sí amén amén así es y es maravilloso Siempre Estamos de dar la atención, la, la ayuda, este, según la, la necesidad. Sí. Eh, es, es, es algo que. Un, una satisfacción muy grande que el, el dinero, la fama, no eh, eso no te lo da. Eh, no, te, no te lo da. E incluso hubo personitas, porque estamos en el menos centro de, de, de, de, de, de Macalia el centro comercial entonces veían gente de, de muchas partes desde la república mexicana principalmente a hacer compras para llevar sus cositas para vender y cosas por el estilo, X ¿no? y, ex, ajá. Eh, y había algunas personas que ya no conocían porque ya habían estado ahí y sí. antes de hacer sus compras pasaban por ahí para orar para orar, sí Uh -huh. y que qué bonito es Antes cuando... de, de, de poder realizar cualquier cosa sí. pedirle al señor este en primer lugar darle uh -huh. gracias por estar allí y, y, y, y que les diera la oportunidad de, de hacer las cosas uh -huh. que pues que iban a hacer entonces nosotros no, ya tenemos la experiencia de, de, de la oración en cuanto a eso además uh -huh. de los programas de radio que teníamos ya este que eran nuestros principios en la en la radio uh -huh. Eh, me recuerdo que el, el primer programa que tuvimos fue de 15 minutos sí. Que después se extendió a dos horas diarias Y así seguimos sí después es. Con horas y horas y horas de, de, de programación diaria El señor siempre eh, guiando y capacitando Y, porque pues él solamente y siempre, siempre dando una enseñanza Siempre, siempre, siempre, siempre y siempre orando por las personas. Sí, Entonces, amén, amén. por eso nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues dominar. Llevarnos a la palabra, no a la reflexión, la ahora, reflexión. Ahora, ahora sí, lo estás viendo tú. Antes no nos veían porque pudiera. Era, no. era nada más la voz. Era nada eh, más eh, la exacto. voz. Ahora es en, en, en viendo la imagen y la voz y, sí. y todo. Ahora sí que nos conocen. En que vivo y todo conocen, color. así es. <ríe> Entonces, pero es muy bonito cuando uno puede orar y poder ser de ayuda y de bendición. Amén, para así es, amén, amén, así es. Y a nosotros nos encanta este trabajo, nos encanta, amén. ya tenemos muchos años haciéndolo. Amén, amén, así eh, es. Obviamente que no somos los únicos que hacemos esto, no, ya ahora no es. en día... Hay mucha gente hay, que, hay que, que muchos participa. Misioneros, pastores y, y laicos y que e, están este, pues, eh, participando. En el servicio del Señor. Participando de, de, de, de las cosas del Señor y llevando a, a otras personas a los pies de Cristo. Amén. Y es muy importante, nos, di, nos dice aquí el 26 y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Ahí está la respuesta del Señor cuando no estamos hablando aquí que Jesús calma nuestras tempestades uh -huh. si nosotros ponemos en las manos del Señor todo viene a facilitarse Sí, amén por eso aún en este caso de, de este pasaje bíblico que son tres, cuatro, cinco versículos que vamos a estar viendo más dos adicionales que pudieran haber. Uh -huh. eh, el Señor tiene todo un mensaje para nosotros como, sí, como personas sí. o, o como iglesia, vamos a llamarle así. Porque nosotros somos la iglesia. Sí, amén. Los templos es el edificio, pero la iglesia somos las personas, las que vamos va a, a ese templo. Claro. Ok. Entonces, ¿a quién el Señor... Les, como que les reclama. Uh -huh. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Hombres y mujeres, obviamente, hay que sí, aquí no, no, mujeres, para, para los Pero eso este, este es para todo el mundo. Uh -huh. Y ahí es donde la fe empieza a orar. Ah. Amén. Y Así se, es. se lo está él diciendo personalmente a, a los discípulos y nos lo dice a nosotros ahorita mismo y te lo dice a ti ahorita mismo en este instante. O seas mujer. Y no tienes que estar en una, en una barca. Simplemente en la barca de tu vida. De tu a veces vida. están ahí las tormentas. Sí, así es. Y como que sientes muchas veces que, que cuando que tú hundes. dices que, que Dios, no, no, no, Dios no me oye. Que te hundes. No, que Dios no, Dios no me oye. Ajá, ajá. O que no sabes cómo serlo. Sí, sí, sí. sí. Es como si Dios estuviera dormido. Tú estás en, en plena tormenta. Sí, ajá. Y como que sientes que tú no tienes la respuesta. Y aquí Jesús, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Hombres. Poca, poca fe. fe. Hombre Hombres de, de poca fe. fe. O personas de poca fe. Uh -huh. Si sabían que Él era capaz de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Y si tú sabes que Dios es capaz de hacer Así cualquier es. cosa, uh -huh. ¿por qué dudamos? Así es. ¿Por qué dudamos? Miren, sí, Dios a veces son las nosotros. circunstancias que nos rodean, nuestros pensamientos alocados a veces, o la falta del conocimiento y del entendimiento de la palabra de Dios. Uh -huh. Por eso nos atrevemos a decir, y lo repetimos una vez más, si al lugar donde tú acudes para crecer espiritualmente, porque se supone que para eso vas. Uh -huh. No te están hablando con la Biblia. Lo más probable es que estás en el lugar equivocado. Uh -huh. Y si sientes que no es el lugar equivocado, entonces dile al que predica. Hombre o mujer. Dile, use oh, sí, la Biblia. Nos gusta que nos salen con la Biblia en la mano. Sí, porque la, la, la gente necesita enseñarse a usar la Biblia. Exacto. Porque si uno, no, no saben. Este si país, no, entonces, ¿cómo sabemos lo que dice la, la, la Escritura? ¿Dónde están los pasajes? Entonces, mi amado, mi amada, esto es, es, es esencial. Es esencial. Es básico, es básico, fundamental. Amén, así es. Entonces, tú tienes que escuchar siempre la palabra de Dios. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú también puedes leerla y pide la interpretación al Señor. Señor, ¿qué me dice aquí a través de este pasaje? Uh -huh. Si hay algún pasaje que Así estás leyendo, es. y no, no, no lo estás comprendiendo, no lo estás entendiendo plenamente, dile, Señor, ilumíneme. Dame el Le, entendimiento y el el entendimiento, la sabiduría. Para yo entender también y yo comprender. Así es. Porque yo puedo compartir también eso Sí, amén. amén Y tú puedes también compartirlo Amén, claro que no, sí No nada más nosotros No, no, no, eso es para, para todo el mundo Que lo entienda y, y que lo sepa discernir y, y, y también compartir Y a lo mejor, déjame decirlo de esa manera A lo mejor tú estás pensando que tú no tienes la capacidad de ayudar a otros Error Error. Uh -huh. Y si tú crees que no tiene la capacidad... Pues... demanda a Dios... Y dile... Señor... Yo también quiero ser útil... Claro... Claro que sí... Yo también quiero ayudar a otros... Amén... Amén... Usa también mi vida... Usa mi vida... Usa ha, mi hasta vida... Hay un, ha, un himno que habla al respecto? Sí... Usa mi que, vida... Que, usa mi vida... O sea... Porque en la vida del Señor... Hay mucho trabajo. No nos lo acabamos. Miren. Es increíble la necesidad que existe. Mucha, mucha, mucha necesidad. Estábamos viendo eh, un, un grupo que se forjó allá en China. Eh. Y lo que ellos comentan, de que qué difícil es estar en un país de carácter comunista. donde sí, no, no tienen libertad. No tienen la, la, la libertad que, que tenemos todavía nosotros. Uh -huh. y, es, y eso los limitaba y los limita todavía hasta el sí. día de hoy, de no tener más conocimiento... Porque yo, yo creo que ellos entienden nada más algo y en eso se han basado y pues nosotros sentimos que estaban er, errados en, en la forma de, de, de plantear de, las cosas. Uh -huh. Pero algo que decían es de que ahí no se puede progresar. Ni no. en lo espiritual tampoco. No, no, porque, porque lo, lo vimos, lo estábamos detectando. Ya con los años así que tenemos es, la experiencia así es. podemos detectar cuándo sí y cuándo no. Cuándo no, claro. Entonces es importante, mi amada, es importante, mi amado, que pongas un poco más de cuidado y más de atención y crezcas espiritualmente. No sabes tú hasta amén. dónde puedes llegar a servir en la obra de Dios si lo haces de la manera correcta. Amén, amén, así es. Alabanza, alabanza ah, al Señor. Un, un cántico muy bonito que ya, ya hace años que no lo cantamos nosotros, pero eh, de que Cristo está buscando obreros hoy más es, que ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya no se cantan esos, esos no. cánticos. Suenan en algunos países quizás donde todavía Pues creen en, en esos cantos viejitos. Pero hoy, hoy es bien real ese cántico. Cristo está buscando obreros. Cristo hoy. está buscando obreros hoy. Que quieran ir con Él. Que quieran ir. ¿Por qué? Porque entre el, la población crece. Mientras que la humanidad sigue creciendo La necesidad sigue apremiando Sí, sí, crece, crece entre más y más Y es increíble Así es Y nosotros es lo hemos dicho de esta manera Nosotros sentimos que nuestras iglesias el día de hoy Están muy light, muy, muy libanitas Como que falta más poder de Dios en la iglesia sí, Cuando es, digo en la iglesia es en el pueblo Sí, sí Sí, como que hay un, un adormecimiento, un, sí. una anestesia por ahí que... Sí, sí, así que, lo sentimos que, nosotros. Que te duerme, como pues uh, también en, en otras cosas que, que la gente no entiende y están adormecidos. Cuando yo me pongo a, a ojear un poquito ahí en, en el Facebook, que no necesito entender andar buscando porque solito me caen en el, en el, en el teléfono, en la tableta o en la computadora. A veces, y se lo he dicho yo a, a mi esposa sí. muchas veces Ay, yo no entiendo A estos hermanitos que, que lo, lo que ponen Sí Señor Santo Son tus siervos y miren nomás Ay Dios mío eh, Hay quienes están haciendo buen trabajo Hay quienes están haciendo buenas cosas Hay quienes están sirviendo al Señor Verdaderamente Pero hay quienes están en las páginas sociales Nomás porque son sociales Sí, sí, ¿Y los sí, grandes? sí, sí. pues De sociales uh -huh. eh, eh, pues Poniendo de lo sociales, que se sí, comen sí. Poniendo ahí lo que se De eh, vacaciones pues, Bueno, donde no, no, no, no, no hablemos más de eso Pero Yo casi no pongo nada Me gusta poner los videos, eso sí Los pongo en varias partes Pero Estamos tratando de no usarlo más que para lo indispensable que es el ministerio. Uh -huh. Así es. Y no estamos buscando más me gusta y, y tener muchas amistades. No, no. no queremos compartir, simple y sencillamente. Uh -huh. Amén. ¿Por qué? Así es. Bien, en YouTube andamos cerca de... 19 mil eh, suscriptores. Pero son unos cuantos nomás los que ven los videos. Uh -huh. Se suscribieron, ¿sí? Y ahí están. Ya no los borro. De ahí están. Pero con la cantidad de veces que, que tienen de visita los, los videos, pues de esos casi 19 mil. ¿Cuántos están viendo los videos? Sí, sí, o sea, ¿Y cuántos de... los están compartiendo? Son es pocos, nada más hay hay, hay poco interés de, de, de conocer de la palabra del Señor y, y venir a Él, o sea, porque el mundo ofrece otras cosas... Hay muchas tentaciones muy, afuera. Muy, muy, muy tremendas, ¿no? Entonces, esa es la... No estamos la bien cuestión. conscientes de lo que pasa, mi, mi amado, mi amado. No me pongan un me gusta si no lo ven... Porque si los ven y les gusta, entonces compártalo. Y así eso vale es. más que poner me gusta. Uh -huh. Porque es como un cumplido nada más, pero, pero te estás engañando y estás tratando de engañarnos a nosotros, pero no, a nosotros no nos puedes engañar porque ya sabemos cómo funciona esto. Así es, así es. Entonces, lo hermoso es que tú, si te está gustando lo que estamos haciendo, compártelo. Y déjame decirte algo. Y esto lo comentábamos hace rato mi esposo y yo cuando a alguien le gusta algo o no entiende algo de lo que está allí en uh -huh. el video digo bueno que le pregunten a la persona en qué minuto en qué minuto del video está en la parte que no entendiste uh -huh. por ejemplo como ahorita Estamos en el minuto 33, 7. Uh -huh. Si eh, tú eh, eso no lo estás entendiendo, y nos dice hermano, ahí, ahí en el video, en el minuto 33, ahora ya 18, 19. ¿Qué, qué, qué, qué nos estabas diciendo con eso? Uh -huh. Entonces, ya lo puedo yo ver también. Ah, bueno, eh, aquí estamos hablando de esto. Sí. Uh -huh. bueno, entonces, eso, eso es lo bonito. Cuando uno está en lo que tiene que estar. Así es, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, Amén. Mateo 6.33. Amén. Entonces, esto es lo hermoso, mi amada, mi amado. Y es lo que queremos compartir con ustedes. Por eso creemos que Jesús calma todas nuestras tempestades. Amén. Cualquier tempestad que, que tú tengas Dios te la calma Amén, amén, así es Es cuestión nada más de creer es. Para que el Señor no nos diga ¿Qué pasa con ustedes? Hombres de poca fe Hombres o mujeres de poca fe Y sigue diciendo aquí Y sigue diciendo Y levantándose Y, y levan, sa, Sálvanos Señor, sálvanos que perecemos. Okay. Él le dijo, Entonces levantándose uh -huh. reprendió. Levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, calma. Bonanza ahí significa calma, uh -huh. tranquilidad. O sea, lo despiertan. Uh -huh. Yo creo que estaba haciendo dormido para ver qué, qué, qué hacía. No, pues claro, el, eh, siempre Porque, pues, todo ahí. Si están hay, hay si, una... si todos asustados, quiere decir que el, el, la, la barca. Hay, hay un propósito en todas las cosas. En todas las cosas sí. hay, hay un propósito. Y ahí en el propósito es entonces levantándose. Uh -huh. ¿Qué pasa? Reprendió. Re Reprendió a, a los, los vientos y al mar. Y... Y, al mar uh -huh. y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús reprendió el problema y se hizo la paz. Volvió la, la tranquilidad. Amén. Así Imagínate es. Imagínate entonces tú. En cada momento de, de nuestra vida debemos de, de, de, de eh, clamar, a Dios. clamar al Señor y, y decirle Señor, mira lo que está pasando. En ti confío, en ti creo Tú puedes hacer que cambie esta situación Y por fe y Lo por fe. hacemos, lo declaramos Sí, lo declaramos y, y el Señor lo va a hacer Sí, amén, amén ¿Se está amén. entendiendo? Si tú usas la fe Porque aquí le, rep le reprende el Señor la fe. la fe Hombres de poca fe Hombres uh -huh. o mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que la fe de ellos estaba fallando en ese momento. Sí, sí, porque estaban... Estaban asustados, estaban los temerosos. Uy, uy, ¿qué está pasando? O sea, nos vamos a ahogar. Señor, eh, eh. despiértate. <risa> tú que duermes. <risa> Ahora, si eran pescadores, ¿se oían de esas, de esas cuestiones? Sí, sí, sí. Pero estaban... apoyándose en que él estaba ahí. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Y cuando Jesús se presentaba con ellos... Y ya estaban ellos en la pesca... ¿Qué hacían? Pues, sí. Entonces, mi amado, mi amada, cuando nos venimos al conocimiento de Dios, ya sabemos en quién nos podemos apoyar y a quién podemos clamar. Amén, amén. Y lo que está diciendo aquí, es. si Él se levanta y reprende a los vientos y al mar, uh -huh. ¿qué crees que significa para ti esto? que tú también puedes hacer lo mismo, sí, en esa necesidad que pudieras tener, Así en esa es. necesidad específica en la que tú pudieras tener, uh -huh. aún siendo cáncer, siendo eh, covid, siendo la, lo, lo que, que sea, sea, lo que sea, y todo lo que pudiera llevar a la muerte o a una separación de matrimonio eh, o lo, por lo que esté pasando eh, tus hijos o tu esposo uh -huh. o tu esposa en cuanto a la drogadicción y ahora más que, que están ya diciendo que ya pueden eh, pues usar las drogas ah, que están ya autorizando así. Sí, sí. y eso es en, en muchas pues partes del mundo y las armas que todo eh, mundo, ay, entonces, te, el mundo hoy entonces te imaginas está. Mi, amada, mi amada pues hay tanta necesidad en este mundo por las libertades que se dan y que no hay conocimiento de Dios de la manera correcta y adecuada mm. en los que están en las posiciones de poder. Pues sí, sí, de poder, sí. De sí, de, de, de poder, sí. Ajá. Que Entonces, bien. mi amado mi amada, pero tú y yo, tú y yo o nosotros, podemos hacer mucho, como decimos los chavos, se agarraron la onda. Sí, bien, bien, bien, bien arraigados en, en la fe, en la roca, que Cristo es Cristo Jesús. Jesús y, y, o sea, el Señor el Señor aquí está, y el 27 nos dice: Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que para Dios no, no hay nada imposible. Eso es no, todo. No, no. No, Para no. Dios no hay nada, nada, absolutamente nada imposible. No. Tú lo puedes hacer. Sí, tú lo puedes hacer. Eh, Escúcheme sí. bien, tú también lo puedes hacer. Confiando y creyendo que ahí el Señor si es oras el y lees uh -huh. las Sagradas Escrituras. Por eso decimos, si les van a predicar, que les prediquen con la palabra. Así es. Así es, amén. ¿Para qué? Para que puedas crecer espiritualmente. Y si tú crees espiritualmente, ¿a cuántos tú vas a poder ayudar? Nomás piénsale. ¿A cuántos sí. tú vas a poder ayudar si tú también creces espiritualmente? Así es. ¿No te imaginas lo que Dios puede hacer contigo? Amén, amén, así es. De usarte para bien de otros más. Ahí Mateo 18 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, restituir, resucitar muertos, echar fuera demonios. Da de gracia, da gracias. Si y recibiste, da de gracia. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay. Tienes que entenderlo. No, no, no, no hay. No, no hay, hay na nada imposible para Dios. No hay nada, nada imposible para Él. Lo único que tengo que hacer es creer. Y aferrarnos a lo que el Señor dice en su palabra Sí, amén Junto, así Así de fácil Así de sencillo Amén Así es ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido este mensaje? Háblenos a saber Jesús dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Por medio de Jesucristo por eso no, no, no nos gusta hablar de religión, sino de esa relación personal que usted puede tener con Dios a través de Cristo Jesús y de su palabra. Sí, amén. Aleluya, gloria al Señor. Y si no te predican con la palabra, de seguro que estás en un lugar equivocado. Y si crees que sí. eh, el lugar es bueno, entonces dile a la persona que está al frente. Que use la Biblia. Amén. Amén, amén. Y si no tienen una buena razón, pues quiere decir que no, no, ni la conocen la mejor. Uh -huh. Porque la, la Biblia es la palabra de Dios y es la que, con la que podemos pregonar el mensaje del Señor. Entonces, si tú no aprendes de la palabra de Dios, porque nadie te la enseña, pues, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Sí, no, no. ¿Cómo vas a poder crecer? No pudieras hacerlo. Para eso es sí, la palabra. Pues, la fe Cristo. viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Así es. Entonces, mi amado, mi amada, vámonos a la, a la oración. Bien. Voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración. Y, Aleluya. Y que el Señor bendiga tu vida. Y que Dios les diga a los tuyos en este momento. Oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos, dándole honra, gloria sí, y alabanza. Sea. Gracias, Padre, porque usted cada día, Señor, nos, nos enseña, Padre Santo. Nos, nos, nos guía, nos capacita, Señor, nos da el discernimiento para poder compartir su palabra, Señor. Oh, Padre Santo, en este momento, Señor, ponemos en sus preciosas manos... A, a todas las personitas que en este momento señor están viendo y escuchando este este video esta reflexión esta es su palabra señor cualquier problema que ellos tengan padre cualquier tempestad cualquier situación difícil que estén pasando solamente que vengan a usted que clamen a usted en esa fe y en esa confianza que usted tiene todo el poder para calmar cualquier situación, cualquier enfermedad. Nada, nada imposible hay para usted, Padre. Gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia que tiene para con toda la humanidad, Padre Santo. Y gracias por este tiempo que nos da, Señor, que todavía podemos, Señor, estar compartiendo su bendita palabra, Señor, porque usted a nadie, a nadie le echa fuera. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Amén. Gracias, Amén. Padre, gracias, Señor, porque usted nos abre sus brazos, Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice usted en su palabra. Si alguno viene a mí y abre su corazón, yo, yo le voy a recibir. Yo entraré a él y, él, y, está, y cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias, sí, gracias señor. por su bendita palabra, Señor, porque su grande amor y su grande misericordia Amén. Amén. aquí están todavía. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Alabamos y glorificamos su santo nombre, Padre. Y en este momento, Señor, Amén. cualquier personita que esté viendo y escuchando este video, Padre, que pongan toda su fe y toda su confianza en usted, Padre mío. Que abran su corazón y le reciban, le reciban como su... Único y suficiente Salvador, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Gracias Aleluya. Padre, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por todas sus bendiciones. Gracias en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Dale Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Pues mis amados. Le no podemos más de que decirles que Dios gloria. nos los bendiga. Gracias por habernos visto y escuchado. Lo único que les Ficándose puedo agregar Señor. a todo lo que ya se ha hecho y, y a toda la, la oración de mi esposa: reciban la bendición. Reciban la bendición. la bendición del Señor. Y si tú no le has entregado tu vida, hazlo en este momento. Dice el Señor. Aquí estoy, lleno de fallas, de errores, de dificultades. Pero yo le hablo en mi corazón, Señor. Venga, eres, venga a mi vida. Santo eres, Dios. Cámbieme, transfórmeme. Santifique mi vida, Señor. Quite todos esos malos pensamientos, de este tipo de lenguaje que yo utilizo, todas esas acciones que yo cometo erróneas. Santo, santo eres, ejército. Y haga de mí Gracias, señor. Gracias una por nueva criatura Para su señor. honra, para su gloria y para su honor. Aleluya. Alabanza, y déme la capacidad gloria, de entender a usted, señor. y a aprender de su Gracias, palabra señor. Gracias, Señor. Y que usted también me pueda usar Gracias, a mí. Señor. En el Gracias, poderoso nombre su Cristo de Cristo Santo, Jesús. Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Amén. Mis hermanos, pues hasta aquí pues, llegamos. Un amiga, un fuerte abrazo, bendiciones para todos y... Sigan compartiendo estos videos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Y hasta aquí llegamos con este video. Eh, esperando que pueda ser Gracias de ayuda de y de bendición para sus vidas. Y Aleluya. Si requiere algo más de oración, pues háganoslo saber. Amén. Así sea. Siempre en todas las plataformas hay la manera de que usted puede mandar un mensaje. Claro Así que, que sí, claro que sí. Hágalo y permita que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones.